Aquí va a ver candela. Fanny Ortega, vicepresidenta de la Junta de Vecinos Barrio Lindo de Atillo. ¿Cuál es la situación? La situación de esta comunidad, como ustedes pueden ver, mira, desde hace muchas décadas estamos solicitando la construcción de este puente, donde ya las autoridades anteriores ya han venido a hacer levantamientos, estudios de suelo, y qué sé yo, 20.000 estudios han hecho y todavía nada llega. Le exigimos a este nuevo cambio, a este gobierno, que queremos ser incluidos en el cambio. ...para ver si esta comunidad ya descansa de estarse quitando los zapatos para cruzar por el río. Los estudiantes ya no pueden ir a la escuela, mira la situación como es. Es por piedrita que tienen que cruzar los estudiantes, nosotros los empleados. Entonces queremos ser incluidos en el cambio. De manera que queremos y exigimos de este nuevo gobierno... ...que por favor se apiade de esta comunidad que realmente la necesita. Muchas gracias. ¿Con botas de goma para poder pasar el río en botas? Sí, señor. ¿Y, y en tiempo de seca? Hay que poner piedra en el río para poderlo pasar... Sí. Bueno, que nos cooperen con esto para ver si uno puede arreglar esta situación. Eh, ¿Cuál es la situación mira, mira la situación, todos los días, así que no hay mismo problema, porque no tenemos puente aquí, no tenemos eh, afirmado la, de la calle ni nada. Mira, hace falta un avión ahí y hay puente ahí. ¿Y las autoridades qué le dicen? Bueno, de momento las autoridades que pasaron, digo que pasaron, estaban todos los días aquí midiendo y controlando, pero nunca hicieron nada. la de ahora no han venido todavía.